Hola a todos, bienvenidos a la clase de elementos de un artículo, la parte de método. Durante estas últimas semanas hemos estado viendo los diferentes elementos que componen un artículo empírico, de acuérdense, empírico, que tiene participantes. En las clases pasadas vimos cómo debía de ser un buen título, cómo se ponían los autores, cómo debe de ser un buen resumen, las palabras claves, la introducción que incluye justificación, y en un artículo el marco teórico, en su tesis, el marco teórico va como un capítulo aparte. Y hoy vamos a ver qué onda con el método, que tiene tres elementos principales. Instrumentos, participantes, procedimiento. Vamos a empezar. El método es básicamente para que si llega un investigador competente, con énfasis en competente, y quiere repetir su investigación, lo pueda hacer. Por tanto, esta sección tiene que proveer suficiente información. La palabra método viene del griego meta, que significa más allá, y odos, que significa camino. Es literalmente el camino o vía para llegar más lejos. Es el camino que otros investigadores van a seguir para cumplir sus objetivos, y ustedes mismos. Es el camino que van a seguir para lograr sus objetivos. Como les decía, el método tiene... Tres subsecciones principales, pero a veces, sobre todo en las tesis, se le agrega otra más, que es el diseño, diseño del estudio. En general el método viene eh, participantes, instrumentos, procedimiento. Y vamos a empezar con lo primero. En términos de participantes, hay que describir la muestra. Normalmente se pone el número de participantes, su género, sus edades y cualquier otra característica que pueda ser relevante para el estudio. Esto del género y la edad sí se usa, y se usa muchísimo, pero creo que ya hay una tendencia eh, más allá, con aquello de que estamos buscando una sociedad más equitativa en el que el género no es relevante ni la edad, hay una tendencia para allá, pero todavía se usa muchísimo. A veces se ponen criterios de inclusión y exclusión, y bueno, vamos a ver un ejemplo. Dice, se utilizó una muestra de conveniencia comprendida por 44 estudiantes, 22 hombres y 33 mujeres, inscritos en el curso en línea X. Su edad promedio era de 16 años con un rango de 15-18 a 18 años. La mayoría, el 90%, consideraba que su nivel de dominio tecnológico era alto. Si se, se dan cuenta, ahí viene el número total de participantes en la muestra, viene su género, cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres... Viene su edad y viene otra característica relevante. Como en este caso era la gente que estaba inscrita en un curso en línea, el nivel de dominio tecnológico se considera relevante y por eso viene un dato de eso. Cuando hay criterios de inclusión y exclusión se pone normalmente algo así como eh, todos los estudiantes del curso X pudieran entrar a la muestra, siempre y cuando eh, hubieran estado inscritos en el curso desde el mero inicio y hubieran completado el curso hasta el final, por ejemplo. Y todos aquellos que sí estaban en el curso, pero se inscribieron tarde, no entraban en la muestra. Cosas así se ponen. Dentro de la descripción de los participantes hay que considerar varias cosas. Eh, la recomienda la APA, de hecho lo vimos en la clase de la APA, que es uno, ser específico al describir los participantes. Por ejemplo, si son participantes de más de 65 años, hay que decir eso. Perdón. Si son de más de 65 años, pero son, por ejemplo, de 65 a 85, hay que decir exactamente el rango de edades, no nada más decir son mayores de tal edad. Hay que ser específicos. Casi se los dije al revés. Luego, hay que usar un lenguaje in inclusivo, eso lo vimos en clase, que es que si son hombres y mujeres, hay que decir que son hombres y mujeres. No hay que usar el término masculino pretendiendo que eso incluya hombres y mujeres. Hay que ser sensible a las etiquetas, recuerden que la manera más fácil, eh, bueno, son dos, una es hablar de persona con viviendo persona viviendo con persona que tiene, en vez de solo llamarle por su enfermedad, trastorno, lo que sea que tenga, o usar la forma en la que la persona le gusta que le diga, eh, por ejemplo, persona de raza negra, persona afroamericana, dependiendo cómo su muestra se sienta más cómoda. Y bueno... Eh, lo que sigue lo vamos a ver en el siguiente video.